La noche del pasado viernes 9 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito una edición más del tradicional desfile navideño de la Escuela Secundaria General Profesor David Noble, donde las y los alumnos, con apoyo de directivos, docentes y padres de familia, presentaron vistosos y coloridos carros alegóricos, así como divertidas comparsas con motivos de la temporada decembrina. trabajando en conjunto para la organización de este evento a través del Comité de Acción Social de esta institución educativa y el gobierno municipal que encabeza el alcalde José Ramón Amíba Galvez. y tras dos años de pandemia, la secundaria David Noble, volvió a darlo todo con el único objetivo de hacer que las y los misquiahualenses pasen momentos agradables en familia. Este desfile continúa creciendo año con año y es ya un referente a nivel regional, pues en cada edición se busca innovar y presentar trabajos de calidad y con vasta originalidad y creatividad. Además, las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria, así como empresas y comercios, también se suman para coadyuvar con la mejora de la economía en el municipio. La llegada de la Navidad a Miskiahuala se vistió de gala con el tradicional encendido del Monumental Pino Navideño, que gracias al trabajo de artesanos del municipio, llenaron de alegría e ilusión a los pequeños que presenciaron este mágico momento. Fomentar la unión familiar y el fortalecimiento de los valores es el principal objetivo de estas actividades que vuelven a realizarse presentando un gran cartel artístico con espectáculos para todos los gustos, desde los tradicionales villancicos, danza clásica con el ballet de Cristina Gallardo y danza moderna, así como la pastorela, un tuzo pavelén, y Grinch el musical ser a Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo. ¿Quién no se llamaba niño Jesús? Ay Bartolo, mira, mira, así se le llama al niño Jesús. Jesús Cristo. Digo, Jesucristo. Bueno, eh, pues es que yo no sabía que se llamaba Jesucristo, mi hijo que Jesús. Luego todas le dicen Salvador, pues yo me confundí. Sí, Bartolo, ya Ay, Bartolo. sí viejo. Bueno, bueno, bueno, bueno, como les decía. Como recompensa por toda la travesía que pasaron para llegar hasta Belén, ustedes serán recompensados con lo que más quieran. ¡Ay, oh, oh, qué padre! La premiación y toda la ¿Cómo cosa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, ven acá. ¡Tú! ¡Tú vas a ser recompensado con una conchota de chocolate para ¿Tú? ti sola! ¡No, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, a ti que tenemos una excelentísima noticia ay qué qué. crees que, que nos encontraba a tu burrito y es que en tu casa ay compadre ahora que yo digo el que anda por eso que pues te cargas los garrafones se termina ven acá a ustedes les tenemos una excelentísima noticia. Hemos decidido darles un viaje todo para cabadoras para se acasis de te